Al ser un peligro para ella misma, se le encerró en un hospital durante dos años, con un casco de esponja y mitones. A los siete años, estaba en silla de ruedas y aprendió a convivir con el picor, cortándose las uñas, acariciándose en vez de rascarse o usando un suave cepillo de dientes o un paño de celpa enrollado. Entonces, con 48 años, la única solución que le proponían era someterse de nuevo a otra neurotomía.